Ouija Weasel, o Ouija la comadreja, o simplemente, conocido como Ouija. Es una comadreja animatrónica, y es la mascota de Ouija's Wonderland. Aparentemente un amigable animatrónico, Ouija está poseído por el alma de Jerry Robert Ouija's, el propietario original del restaurante, y un notorio asesino en serie que formó un equipo de satanistas, con otros asesinos en serie, para ayudarlo a acabar con familias desprevenidas en el establecimiento, y finalmente ha llegado el momento chicos y chicas de dedicarle un video, al líder de los animatrónicos de Ouillis, porque hoy les presento, 10 curiosidades de Willy Weasel, que lo disfruten. Como humano, Jerry Ouillis fue interpretado, por el coproductor de la película, Grant Kramer, mientras que su forma animatrónica, Uigi Weasel, fue interpretada por Jiris Tanek y con la voz de Emoi. Uigi fue el sexto animatrónico en activarse y ser derrotado y asesinado por el conserje en la película. Aunque la animación y el arte oficial de Uigi lo muestran con el sombrero de hélice en el lado izquierdo de la cabeza, el animatrónico tiene el sombrero en el lado derecho dejando su oreja izquierda expuesta. No se sabe qué iba a hacer Ouija después de someter al conserje en su primera pelea, y después de creer que lo acabó, lo más probable que dejara Ouija y continuara con su alboroto en Ayesville. Tras una inspección minuciosa de la cabeza de Willy después de que el conserje se la arrancó del cuerpo, podemos ver que Ouija no tiene una oreja derecha, ya que sería imposible doblársela, para ponerle su sombrerito de hélice. En el cómic de la precuela, se revela, que Jerry Villis en realidad diseñó la apariencia, de Luigi Weasel, y de los otros animatrónicos, que se basan en unos dibujos que hizo cuando, estaba encerrado en el manicomio, y que Jet Love el hermano, menor de Cammy, construyó, este animatrónico basándose en su diseño. En el guión original, Luigi se llamaba Wally y era morado en lugar de naranja. Esto se cambió por razones legales, porque la famosa serie de televisión Los Simpson tenía un personaje idéntico. Como lo dije en el video de curiosidades de Tito, se demostró que Ouija también tenía cejas siniestras, a lo largo de la película, pero el flashback, y el comercial, mostraron que no tiene ninguna, es posible que las cejas, se hayan parte de, la transferencia de Jerry Robert Willis o un grupo de amigos que intentaron, quemar Willis antes que, Liv y sus amigos, además de que Jerry, diseño a Ouija y sus amigos y amigas, también se reveló que él mismo, escribió la canción de It's your birthday, o oh, es tu cumpleaños que él mismo, Jerry pensó que era fea. Ouija está basado, en Freddy Fazbear de Fine Nights at Freddy's, y tiene sentido porque el diseño original de Luigi, iba a ser de un oso además que ambos dos son los líderes, de cada uno de su grupo. Dicen que Ouija era un oso en esto, pero no lo era, en los créditos dice, Ouija weasel, no allí bear. Y bueno chicos y chicas ese fue el video de hoy, espero lo hayan disfrutado. Ya hice un video de cada uno de los amigos de Ouija, y quería dejar a Ouija para el final. Si el contenido que subo, es de su agrado, me ayudarían mucho darle like si el video, les ha gustado compartanlo, con sus amigos, y amigas, y familia, activen la campanita, para que Youtube te avise cuando subo un nuevo video, si no reciben las notificaciones, revisen el canal personalmente, para que no se pierdan nuevo contenido, que les traigo para ustedes, Suscríbanse a mi canal principal, y a mi canal de videojuegos, ahí subo temas relacionadas, con los videojuegos los links, están en la descripción, bueno chicos y chicas, sin nada más que decir, me despido, hasta la promixa, quiero decir hasta la próxima.